Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Ahí me arreglo un poquito la, la camisa, estoy viendo acá la camadita. Así estamos un poco mejor. ¿Cómo les va? Eh, estamos comenzando esta nueva eh, transmisión. Queremos eh, invitarlos a aquellos que se van a estar sumando a través de, de Facebook, que lo pueden estar haciendo. Yo les voy a compartir... El, el link para que puedan estar ya un poco más... ¿Cómo le va? ¿Cómo está Ingrid? Buenas noches. ¿cómo andás? Acá estamos con Gabriela, con Ingrid, este así que estamos contentos iniciando esta, esta transmisión a través de Facebook. Eh, yo estoy intentando ver si me... Ya me está transmitiendo a través de Celebremos la Recuperación. Si me transmite, creería yo que... Ahí vamos a estar eh, compartiendo... Ahí está. Ahí ya me está transmitiendo por Cerebremos la Recuperación. Voy a estar compartiendo el link, que es lo que siempre hacemos para, este, para esta altura. Así que, eh, gracias a todos los que nos están viendo en forma directa a través de Facebook, y aquí se lo vamos a estar mandando a nuestros eh, compañeros de la, eh, del, del WhatsApp de Efesios, que es la carta que estamos compartiendo a través de, de, esta, de este hermoso tiempo de estudio. Bueno, ahí ya salgo de Facebook, ya me metí derecho a la... Hola Isaura, ¿cómo andas Bendiciones. Isaura siempre suena fiel... Este, participante la semana pasada estaba con algún inconveniente y no pudo estar con nosotros, pero ahora ya la estamos teniendo nuevamente con nosotros. Eh, bien, ya estamos comenzando. Hoy es una jornada un poco más difícil acá en San Luis. Eh, estamos con un paro. Eh, creo que no sé si es, si tengo bien entendido es nacional el paro de la UTA. Eh, ¿Se levantó ya el paro o se está funcionando ahora los micros? Ah, recién mañana van a funcionar los micros. Ah, o sea, hoy todavía sigue, sigue en vigencia la medida de fuerza. Bueno, estamos con una medida de fuerza bastante fuerte. Este, no están funcionando ni los eh, micros o los colectivos urbanos ni los interurbanos. Así que eh, esta es la situación. Gracias a Dios que tenemos esta salida también, que es la salida digital o la salida virtual, que nos ayuda a que nosotros podamos estar eh, compartiendo el, el tiempo eh, de estudio todos juntos Hola Hilda, hola María Laura, ¿cómo les va? ¿Se está escuchando bien? Qué bueno que se está escuchando bien Gracias por la información, eso nos da el ánimo como para que podamos continuar Acá estamos nuevamente con Ingrid, con este, Gabriela Y bueno, estamos compartiendo este capítulo 4 de... Eh, perdón, esta, esta clase 4, así es mejor de nuestro estudio. Yo les compartí a través de el, eh, del grupo de WhatsApp, les compartí eh, el material de PDF y les compartí el material de video. ¿Pudieron estar viendo el video? ¿Pudieron estar escuchando el video de JDGR o, o JIR? ¿Lo pudieron escuchar? No, no lo pudiste escuchar. Pudieron ver el tema del de PDF también. Lo pudieron estar. Este, ¿Leyendo o mirando? Sí, yo sí, sí. ¿Vos sí? Bien. Bueno, eh, yo estoy haciendo esta modalidad ya desde hace un par de semanas, que eh, todo lo que está ahí en el PDF lo estoy compartiendo directamente acá en el video, sí. eh, en la pantalla, los que nos están viendo, están viendo simultáneamente la pantalla y están viendo simultáneamente también este, lo que dice el PDF, que nos ayuda... A la, a la comprensión de, de este texto, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos y ya estamos comenzando esta, esta nueva jornada? Hoy ha hecho bastante calor aquí. En este momento estamos todavía con 25 grados, que es una temperatura más que agradable para nosotros aquí en San Luis. Así que, oramos, ¿les parece? ¿Sí? Gracias, señor. Gracias por esta noche. Gracias por los que podemos estar en forma presencial, por los que nos pueden estar viendo en forma... Eh, virtual. Gracias por todos los que estamos participando de este tiempo de reflexión, este tiempo de eh, acercamiento a tu palabra, de este tiempo de crecimiento, eh, tanto bíblico como espiritual. Gracias Jesús, gracias por todo lo que nos has dado hasta ahora. Gracias porque vos sos el que estás interesado en cada uno de nosotros, en bendecirnos, en ministrarnos, en darnos fortaleza. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Ahí está sonando un poquito el, el timbre. ¿Podés ir? Dale, gracias, Gabriela. Así nos das una manito para ver quiénes son los que están sumándose. Bueno, allí vamos ya a nuestro eh, Efesios. Estamos en el capítulo 2. Arrancamos o comenzamos desde el versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 13. En esto vamos a estar... ...en esta sesión o en este estudio. ¿Y qué te parece? ¿Ustedes tienen la Biblia allí? Sí, ¿Vos tenés la Reina Valera? Sí, la ¿Vos la B. tenés en, en el celular, no? En el la NB. Bien. Eh, ¿Qué te parece si vamos este, leyendo lo que dice allí? Eh, los que nos están viendo en forma... Hola, Delia, bendiciones. ¿Cómo te va? Bienvenida. Los que nos están viendo en forma virtual... ...les invitaría a que puedan estar eh, buscando la Biblia... Ahí está Salvador, adelante, ¿cómo les va? Mientras estamos buscando, estamos en Efesios 2.11, busquen la, la versión bíblica. Hola Alejandra, ¿cómo andás? Bienvenida, ¿cómo está la salud? Que la semana pasada estaba con... Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, bueno, eso es, eso es muy bueno, ¿eh? muy bueno, así que gracias a Dios estamos mejor de salud. Eh, Vamos ya directamente a la palabra, vamos a Efesios 2 Desde el 11, yo busqué Para poder estar compartiendo acá directamente en la, en la pantalla, busqué la Reina Valera Que es la versión que más tenemos nosotros Pero me interesan mucho las versiones diferentes Que podamos llegar a tener Leo en la Reina Valera y dice así Desde Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 Hasta el 3, eh, capítulo 3, versículo 13 Vamos así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 Vuestra gloria ¿sí? Ahí se unió Alejandra Vélez también, bendiciones Bueno, acá estamos Algunos también presentes Sí Estás con mucho calor, no sé si allá por ahí te va a hacer un poquito Yo creería Que habría que prenderlo En ventilación Ahora Sí, por ahí va a ser Un poco Afuera está haciendo calor, sí, sí Sí, sí. ¿Sabes poner en ventilación? No. ¿Alguien sabe poner en ventilación? No, yo no sé se puede poner en 28, 29, porque 24 es muy frío. Sí, 27, ponelo. el 27 y ahí varias eh, pues, cositas después lo apagamos, pero para que no sea un golpe tan fresco que no te haga mal. Sí, estás con. Claro, porque por ahí te termina haciendo mal. Bueno, vamos a hablar de esta sesión, ¿sí? Ahora. Lo interesante de, de cómo comienza allí, sobre todo los primeros versículos desde este, el 2 en adelante, vemos que eh, Pablo está tratando de hacer un poco un resumen de lo que venía ya exponiendo anteriormente. Recuerden ustedes que Pablo está siendo enviado o fue enviado a las iglesias donde había mayoritariamente personas que no eran judías, a esos se los llamaba gentiles, ¿sí? por lo menos eso nos dice la reina Valera. Y esos gentiles serían personas que no son judías, ni de nacimiento, ni tampoco son judías de, desde lo religioso. Entonces los gentiles serían personas que no practican ni son judíos este, eh, por, por naturaleza o por cosanguineidad. Nosotros seríamos los gentiles. Si hoy nos ponemos a pensar, nosotros no somos... Vale, bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algún tipo de familiar judío, pero creería que no, ¿no? Ninguno. No judía, pero sí, descendencia, descendencia, de la, no. descendencia judía. No judía, pero creo que árabe no. Ah, árabe, perfecto. Pero aquí está hablando justamente de este pueblo y está hablando de que el Señor hace de los dos un solo pueblo, ¿sí? Por eso habla de las, barre, de las barreras o de las paredes que separaban a los diferentes grupos de personas. Vos fijate que cuando está hablando ahí en el 11 y en, del 11 al 13, vamos a repasarlo, ¿alguno lo tiene ahí 2, 11 al 13?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 Bien, entendemos lo de la circuncisión, ¿no? Se me parece que está en caliente. Sí, para los que nos están viendo, estamos con el aire acondicionado ahora con un poco de calorcito. Viene bien, pero para adelgazar, no para pasarla bien. ¿eh? Usted no necesita adelgazar, claro, yo sí. Si quiere, tengo acá unos cuantos kilos que se los puedo regalar, estar, dar en consignación, lo que usted quiera. ¿eh? ¿Eh? Tengo unos. Todo lo que usted me pida, se los puedo dar. Bueno, miren lo interesante de esto. Está hablando de la circuncisión y la incircuncisión. Recuerden ustedes que la circuncisión fue la señal del pacto del pueblo de Israel. ¿sí? Nos acordamos este, que ya desde los tiempos de Abraham en adelante, el pueblo de Israel, o el pueblo elegido por Dios, comenzó a practicar la circuncisión como una... Eh, no solamente como una este, eh, posibilidad de, de higiene mucho más, este, eh, mucho más eh, potable para los, este, los varones, sino también como una señal de que pertenecían al pueblo escogido por Dios, ¿sí? la circuncisión. Y era totalmente eh, notable, y hasta el día de hoy sigue siendo notable, eh, aquellos que son judíos de nacimiento, sí o sí están siendo circuncidados. Y él está hablando de la circuncisión y la incircuncisión y de la pertenencia. Por eso la pregunta que nos hace ahí la, el, el, PDF, el PDF dice, ¿a quién le está hablando Pablo en esta sección? Le está hablando a los judíos y le está hablando a aquellos que no eran judíos, porque estaban entendiendo que sea de una manera o de la otra, estaban perteneciendo al mismo pueblo. En Éfeso había pasado algo parecido. Eh, recordamos este, el origen de, eh, de Éfeso, que comenzó con un grupo mixto entre judíos y gentiles, personas que no eran judías. Y justamente, Pablo está hablando a ambos pueblos ahora. Está diciendo, nosotros somos, somos un mismo pueblo. Acá en Argentina, este, nosotros... Eh, nos consideramos que no somos racistas, pero lo somos. Y somos muy racistas. ¿sí? Es más, somos muy clasistas e inclusive este, eh, clasificamos a las personas por su origen. ¿eh? Por ejemplo, este, clasificamos por el color de, de cabello, clasificamos por el color de piel, clasificamos por el estatus social, clasificamos por la... Eh, la procedencia de donde somos, ¿sí? eh, eh, inclusive a los extranjeros no lo solemos tratar muy bien, no lo solemos, no es cierto Ingrid, vos que venís de, de otro país, sentís... Claro, hay como, una, eh, como un cierto rechazo. Y el puntano, el, el nacido en San Luis, este, tiene su particularidad con básicamente aquel que viene de otra provincia o de otra ciudad. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como un, un, una suerte de celo de que el que viene me va a quitar mi posición de bienestar, mi posición de trabajo. ¿Pero mi, qué culpa? ¿Qué ¿eh? culpa diría yo si bueno, hay más bien que otros? Sí, eh, hay, hay una cierta, no digo que todos, ni estoy diciendo que todos... Este, eh, eh, tratan mar, pero hay un un, un, un aire de eh, como, como de rechazo ¿alguno de ustedes es nacido acá en San Luis? ¿Salvador? ¿vos? y después todos los demás somos extranjeros ¿sí? soy nacida en Mendoza pero ¿criada en ¿vos también de Mendoza? bueno de Colombia en mi caso de de Chaco, de Resistencia o sea, no, eh, acá se el centro San Luis, pero mírenme usted. Y yo veo que Mendoza es más discriminadora que San Luis. Sí. Que, que ah. de San Luis. No, capital, Mendoza de San Luis. tiene Roo. más. Principalmente de general, sí, general, es esa zona, sí, en general, en me zona por una de esas sí. causas que yo no me vine a vivir acá. Porque yo me fui a vivir a, a Mendoza a los 13 años. Y yo vivía acá y me crié acá. Y me costó adaptarme a la. Porque es una clase social muy alta. Ah, sí. Fíjense que, que sí, que, o sea, tú quieres venirte, vos sabés que, fíjense que... Y acá fue todo y lo que pasa es que pienso que acá el extranjero trabaja un poco más. Yo lo vivo, yo veo eso, eso que el extranjero es un poco más esforzado. Más esforzado. Y acá el contador es un poco más relajado. ¿sí? Y yo veo que eh, las empleadas domésticas en, en Mendoza eh, son eh, muy, muy esclavas. Todo, sea clase social alta sigue siendo mi esclavitud hasta hoy en día en cambio acá no yo tengo patrones Mirá. yo he tenido patrones pero de muy mucha plata y me, a mí no me han visto como un siempre me decían que era de la familia y en Mendoza nada que ver nos pasa algo particular sobre todo acá en en, este, en, en las provincias eh, que no tenemos eh, o sea que lo que le reclamamos a los que viven en Buenos Aires, a los que viven en la capital, en Capital Federal, le reclamamos que nos tratan, a los que venimos de otras provincias, nos tratan como este, ciudadanos de segunda clase. Pero, fijémonos que nos pasan en todas las provincias de Argentina, claro, en todas las provincias de Argentina, que a su vez, nosotros también somos este, eh, de la misma, o, o tratamos de la misma manera, a los que no viven en las ciudades capitales de las provincias. Eh, por ejemplo, acá los que vienen, eh, los que no viven en San Luis capital y vienen de otro lado, ve, vienen de, eh, por ejemplo, de Villa de la Quebrada, o, o, este, eh, o de Quines, o de Luján, o de San Francisco, es como que, claro, es como que vienen también y tienen que pagar un derecho de piso un poco extra porque no son nacidos acá o no son criados acá. Pasa lo mismo en Mendoza, pasa lo mismo en Córdoba, pasa lo mismo este, obviamente en Buenos Aires, en Salta, este, eh, en, en Tucumán, creo que pasa eh, exactamente lo mismo. Y esto era es lo que estaba hablando Pablo, porque Pablo estaba diciendo que los gentiles para los judíos, fíjense que los judíos fueron siempre... Este, eh, un pueblo que tuvo que luchar Con la discriminación Hasta el día de hoy Luchan con este, la, eh, la discriminación mala Estamos hablando, ¿no? Uh -huh. No la discriminación buena Sino la discriminación mala O el, o el menosprecio, el menoscabo eh, Los judíos siempre tuvieron que estar este, luchando Pero a su vez Ellos también catalogan A los judíos sí, también, sí. y a los gentiles A los que no Estos son judíos Y ellos también al igual que nosotros, al igual que todos, cuando Pablo está hablando esto, está hablando creo que en forma general y nos está hablando a todos. Porque... Pastor, perdón, existen los judíos ortodoxos que son imposibles de que una persona normal vaya a Israel y... y, ¿Y, Israel? A Israel y claro, en realidad este, todos, todos vamos a ejercer algún tipo de discriminación. Y en este caso, lo que estaba haciendo hincapié Pablo era justamente al pueblo judío que lo tenía como segunda clase a sí. todos los que no sean judíos. No sé si ustedes escucharon en el, en el audio o en, la, o en el video, cuando hablaba de, eh, de que este, no podían entrar al mismo cementerio. Sí. ¿Sí? No Yo no sé, acá en San Luis, este, eh, no, no, no sé si, si esto pasa... En Resistencia, en Chaco, hay un cementerio para los judíos. Ah, sí, acá también hay un cementerio. Acá también hay uno. Sí, O sea, hay dos cementerios. En el cementerio del Rosario, que está allá abajo, está muy marcada la división hay. entre la parte que es judía, que es divina, y la otra parte. Se nota muchísimo. Bien. También está el cementerio que está acá en el centro. Que también está dividido. Dicen que ese es el cementerio de los ricos y allá el cementerio de los pobres. bueno. Fíjense, en Resistencia, por lo menos yo lo tenía así y creo que en varias ciudades del país, existen cementerios exclusivos para los judíos, que no entran otras personas que no sean judíos. O sea, lo que estaba diciendo ahí J.D. Gir, no sé cómo pronunciarlo bien, pero lo que él decía, yo lo corroboro, ¿sí? que evidentemente ni siquiera para el, el, el, el último lugar de la morada se querían juntar con los gentiles. Exactamente. Entonces, fíjense que cuando eh, Pablo está hablando de aceptar al pueblo gentil, está diciendo que tenemos que romper muchas barreras. Y cuando Pablo está hablando a los judíos específicamente, también nos está hablando a nosotros hoy en día. Porque hoy en día nosotros, si bien es cierto, no tenemos ese arraigo cultural del pueblo judío, también hacemos discriminación. ¿sí? Y... Yo creo que, en definitiva, hay muchas personas que se sienten discriminadas. Ojalá que nosotros no seamos esa, esa causal de discriminación, que no seamos esos que estemos eh, haciendo sentir incómodos o incómodas a personas que, eh, la verdad, no es lo que el Señor quiere. Y lo que está diciendo Pablo es que la venida de Cristo cambió radicalmente esta ecuación. O sea, la venida de Cristo lo que hizo fue unificar a todos los pueblos en la salvación universal por fe y por el sacrificio de Cristo. Eso es lo que hizo la venida de Cristo, unificó a todos. A mí me gusta mucho la historia de, de por qué nosotros usamos eh, los guardapolvos blancos en las escuelas. ¿Ustedes sabían por qué Argentina utiliza los guardapolvos blancos en las escuelas? Las escuelas, las mejores escuelas, este, históricamente han sido escuelas o, o mayoritariamente han sido escuelas públicas estamos hablando históricamente ahora no, ahora las mejores escuelas son privadas pero estamos hablando de la historia de allá, desde Sarmiento en adelante, se acuerdan que Sarmiento trajo maestras extranjeras y bueno, él quería que la escuela pública sea una escuela este, de alta calidad y para que los hijos de las personas que tenían mucho dinero y las personas que tenían poco dinero se sientan todos iguales se empezó a usar el guardapolvo blanco el guardapolvo blanco era universal para todas las escuelas en todo el país hasta que obviamente se empezó a dejar de usar este, hoy en día se usa en las escuelas primarias pero ya no se está usando universalmente antes era para todos los niveles el guardapolvo blanco ¿por qué? porque eso la caba de que eran todos iguales, todos tenían los mismos guardapolvos, todos estaban de la misma manera y todos se veían de la misma forma, no había una, una distinción entre el que tenía más y el que tenía menos. Yo creo que eso mismo es lo que está diciendo, o ese espíritu es lo mismo que está diciendo Pablo acá. Nosotros somos iguales en consideración en Cristo. Ya somos iguales. O sea, somos coherederos de este, la gracia o de la gloria del Señor, con todos. Y esto realmente es un golpe a cualquier, este, eh, a cualquier intento de discriminación. Es un golpe. Ahora, ¿nosotros tenemos esas divisiones en nuestra sociedad similares a las que había entre los judíos y los gentiles? ¿Las tenemos? No me quiero meter en ningún tipo de división, pero las tenemos, ¿o no? Desde la política a lo deportivo, este, a lo cultural, tenemos divisiones que nos hacen este muy mal. ¿eh? Eh, desde lo político miramos un canal de televisión y tiene un, un tinte político. Miramos el otro y tiene el otro tinte político, ¿no? Y nosotros, yo opté por no mirar más televisión a la noche, no miro más televisión, entonces... Exacto duermo espectacular no me hago más problemas ¿eh? entonces Pablo está diciendo algo parecido y a mí me encanta la iglesia porque acá en la iglesia existen personas que tienen pensamientos políticos muy disímiles pero en realidad todos pensamos exactamente lo mismo en cuanto a la fe porque lo único que realmente nos importa es Cristo o no ¿no es así? ¿no es así? Estamos unidos por medio del claro. de ¡Claro! Sí, ¿qué querías decir Salvador? ¿Sí? Me, me recuerdo acuerdo con esto de la discriminación de Mamán. No había un versículo, no me acuerdo dónde, que decía que para Dios no hay hombre, mujer, judío, griego claro. y así. Sí, sí, no hay acepción de personas. Claro. En, claro. en Gálatas. Este, pero no hay acepción de personas. No hay sí. categorías de personas. Pero me recordó mucho a que Claudio eh, no discrimina no, de, de ninguna manera es que en realidad somos todos iguales delante del Señor. Estamos todos igualados delante del Señor. Ya no existe esa barrera, ya no existe ese muro. Es más, imagínate vos que cuando eh, estemos con el Señor, cuando estemos en la gloria del Señor allí, no van a existir eh, nuestras divisiones. Y yo creo que Dios va a ser muy gracioso con nosotros. Nos va a poner con los que peor nos llevamos. ¿Sí? Hay? No, no hay países, no hay nada Entonces, por ejemplo, no te va en casa una persona acá No estoy hablando de que alguien que no sea creyente Sino alguien que es creyente, ¿viste? Sí. Hay personas que son creyentes y ahí no no no tenés mucho feeling sí. ¿No es cierto? Estoy poniendo un dedo en la llaga, ¿no? Pero hay, pasa Claro, y por ahí... Salen chispas, salen chispas sí. entre, eh, entre nosotros en, en este tiempo y yo creo que Dios se va a matar de risa, dice, si saben, los, les depara la eternidad juntos a, a estas porque personas. No nada porque él, cuando estuvo en la Tierra, este poco tiempo que estuvo, él ayudó a toda la Tierra, gente, ricos, pobres, delincuentes, eh, o sea, gente enferma, gente no enferma, lepros, no aprendimos. Aún así, viendo su historia Con su discípulo o con, con cualquiera, con algún leproso, vos fijate que el Señor no tenía problemas con nadie, con nadie. y a todos trataba de la misma manera, no es que trataba ¿eh? a todos por igual. No, no había entonces, ¿cómo esto eh, va en desmedro, como decía recién Alejandra, con nuestra propia tendencia humana de armar grupos? Porque somos, somos de armar grupos, ¿o no? Con los que nos llevamos bien. ¿no? Me llevo bien con, con, con acá con los muchachos y después dejo de lado a las chicas porque no me llevo tan bien con ellas. ¿viste? Son buenas todo, pero eh, mejor este me, me voy con esta persona. ¿no? Y ahí vamos armando los, los grupitos. Y, y en realidad el Señor dice que tenemos que ser todos tampoco podemos pedir a todo el mundo que se lleve bien con todo el mundo porque evidentemente tenemos diferencias no, pero ser cordiales. pero creo que tenemos que, eh, que, que, que ir superando barreras sobre todo en, entre, entre nosotros mismos ¿eh? ahí eh, en el pdf nos habla de algunos versículos que eh, están dando las diferencias entre los judíos y los gentiles tenemos en Deuteronomio 7, en Lucas. Me gustaría que vayamos a Lucas 2 del 29 al 32. ¿Lo tienen allí? Lucas 2 del 29 al 32. ¿Sí? Lucas 2 del 29 al 32. ¿Alguien lo, lo, ya lo tiene? Lucas 2. Del 29 al 32. Dale, a ver, léelo. Según tu palabra soberana, Señor, ya puedes, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Hasta el 32. Sí. Que, la, que has preparado la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. De tu, de tu pueblo Israel. Bien. Estas son las palabras de Simeón, ¿se acuerdan de Simeón cuando estaba bendiciendo a Jesús allí en el templo? No era uno que Dios le había prometido que antes previo a su muerte, iba a cargar a al Salvador. Sí. Simeón, sí, él tenía, dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y ahí estaba Simeón y él estaba diciendo algo similar, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo... Israel. ¿Jesús para quién venía? Jesús, el Salvador. ¿Para quién venía? Para todos. Para Israel, para los gentiles, para todo el mundo. Interesante esta, esta situación este, con Simeón. A ver, vamos con el, el otro pasaje que tenemos allí. Este, Juan 4, 21 al 24. A ver, Juan 4, 21 al 24.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 Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Qué tremendo esto, ¿no? Está hablando Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Sí, sí, sí. Y le está diciendo, había una disputa entre los samaritanos y los este, judíos por dónde era el lugar de este, adoración. Ellos creían que tenían que hacerlo ahí en el, eh, en el monte, y los judíos decían no en el lugar de adoración es en el templo de Jerusalén y no hay este, ningún otro lugar. Ahora qué le dice Jesús. Viene la hora donde los que van a adorar a, a, al Señor lo van a hacer cómo. Y no va no va a este, importar no va a importar dónde estamos. No va a importar el lugar físico. No hay lugar fijo. No hay un lugar físico para, para adorar. Entonces, dice el Señor que los verdaderos adoradores, ¿cómo van a adorar? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. O sea, está diciendo, acá el pueblo, el pueblo de Dios, ya no va a tener diferencia entre judíos, samaritanos, gentiles, sino que va a tener, todos o todos van a tener, una misma este, eh, posición de adorar al Señor, ¿sí? Y en verdad, ¿sí? Este, ahí creo que se me fue la. Ah, ahí está. Yo creo que estoy teniendo un, un toque de problemas con internet, pero ahí se, está, ahí se está solucionando. Bien, seguimos. Seguimos. Ahí nos dice este, el otro pasaje, Gálatas 3, del 26 al 28, ¿sí? A ver, leamos Gálatas 3 del 26 al 28. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de, Cristos, de, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, y no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está. Este era el, el versículo que estabas pidiendo vos, Salvador. Sí, Cinco, cuatro, Esto es este, Gálatas 3 del 26 tres, al 27, tres, al 28, tres, perdón. Al 22. No, sí, está bien, está bien. Y fíjate, vamos a, a, al último pasaje, en realidad era el primero que lo viamos. Deuteronomio, Vamos a Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, 7 del 1 al 6. Deuteronomio 7 del 1 al 6. Ahí lo tengo. ¿Lo tenés vos? Dale, a ver, léelo. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a siete naciones más grandes y fuertes que tú, que son los tititas y los que poseen los amorreos, los canoneos los pareceos los hebreos y los cubeseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú la hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con él, ni les tendrás compasión. Tampoco tendrás el matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tomarás sus hijas para tus hijos porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato esto es lo que harás con esas naciones te destruirás sus, sus altares romperás sus piedras sagradas derribarás una imagen de las diosas y le fuego a su libro. porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra bien, fíjense lo leímos al final a esto para poder entender por qué el pueblo judío tenía tanta eh, eh, tanta discriminación hacia los que no eran judíos porque cuando ellos fueron ...a la tierra prometida, ¿qué le dijo el Señor? Que tenían que expulsar a todos... ...tenían que sacar a todos los pueblos de allí... ...para que no quede ningún vestigio... ...del de politeísmo que había allí... ...ellos, en los pueblos que estaban habitando... En la tierra de Canaán... ...eran pueblos politeístas, tenían muchos dioses... ...entre ellos estaba Astarot, Astartel, este ...Acera, Baal... ...diferentes deidades a las que ellos le rendían culto, le rendían tributo, y que dice el Señor, tenés que sacarlos a todos, no tenés que este, tener ningún tipo de contacto religioso con esas este, tendencias, sino que vos tenés que servirme solamente a mí y mmm, nada que ver con estas personas. Ahora, ese mandamiento o esa, eh, esa postura de Dios era para ese tiempo, era para ese momento y era para que ellos puedan establecerse en la tierra. Pero el, el, el punto no era que toda la tierra tenía que hacerse judía, sino que los judíos tenían que mostrar a todos los pueblos que el único Dios verdadero ¿quién era? Era Dios. O sea, el plan de salvación de Dios siempre estuvo. El plan de salvación de Dios estuvo con Adán, con Eva. El plan de salvación estuvo allí cuando les dijo fructificados y multiplicados. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿O qué hicieron ambos? Le fallaron a Dios. El plan de Dios estuvo con el pueblo de Israel. ¿Eh? Él dice, bueno, ya que fallé con, con dos personas, vamos a tomar ahora toda una población, toda una nación. Todo un, este, lo, lo formó desde el principio, lo formó ya desde Abraham. Lo formó y dijo, bueno, estos van a ser mi pueblo escogido, estos van a ser mi especial tesoro. Estos me van a entender, estos me van a servir, estos van a seguir mis mandamientos... Estos van a ser este, eh, eh, los, que tener, los que van a estar bendecidos. El pueblo de Dios. El pueblo escogido. ¿Para qué hizo el Señor eso? ¿Para que sean salvos solamente los judíos y a todos los demás ni, ni salvación ni nada? No. Lo que estaba diciendo era ustedes van a ser el pueblo escogido ¿Para qué? Para que ustedes sean los que anuncien que yo soy el verdadero Dios en toda la humanidad. Pero los judíos o el pueblo de Dios, también falló, como fallaron todos los pueblos. Entonces, como falló la pareja este, eh, de la creación, como falló el pueblo escogido, ¿qué hizo el Señor? Bueno, envió a mi hijo. Y cuando envió al hijo dijo, listo, se terminó todo. Ya no existe más, ni judío, ni griego, ni gentil ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni este pudiente, listo. Para todos lo mismo, se derribaron los muros. Y esto era lo que todavía le costaba y hasta el día de hoy le está costando al pueblo de Israel entender, al pueblo judío, al pueblo de Dios, entender que la salvación es para todos. Que el Salvador, que el Mesías, no vino solo a rescatar al pueblo de Dios, sino que vino a rescatar a la humanidad. Esto es lo que todavía no entendieron. ¿Recuerdan lo que dijo Simeón ahí en Lucas 2? Dice, para todos, para, las, para este, los gentiles y para los judíos. Bueno. Que solo se van a salvar ellos y no todos ellos, igualmente, algunos de ellos. Yo me quedo como sorprendida porque es muy contradictorio. ¿Pero ¿Y cómo es el, el argumento que quieren poner? No he escuchar mucho ustedes es media para que no sé. entonces. Ah, porque claro. Porque, claro. Como, Igual que los morales ah. también tienen el mismo pensar que se de decir Y ojo no, que nosotros también tenemos un poco de eso. Nosotros ¿no? los evangélicos también tenemos un poco de que. <risa> somos los, los elegidos y o sea bueno cuando leemos la palabra y cuando entendemos que la salvación es para todos y que en definitiva nadie se salva siguiendo un, este, un estilo religioso nadie se salva por eso claro. ni nadie se salva asistiendo a una congregación nadie se salva siendo fiel en los en los este, estatutos de este, una, una organización religiosa. Nadie se salva por eso. Nadie va a ser salvo por eso. Y yo creo que nos, nos vamos a sorprender con la cantidad de personas a las que pensamos que van a ser salvas y no van a ser salvas, y a la cantidad de personas que pensamos que no van a ser salvas y van a estar este, disfrutando de la gloria del Señor. Porque el señor ¿Por qué? El señor dispone persona, la verdad, la en realidad. La el único eh, salvoconducto que tenemos, ¿cuál es? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en Jesús, confesar con nuestra boca, creer en el corazón, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y ¿qué dice la palabra? Y seremos salvos. Imagínate vos que nos encontremos con personas que pensamos que no van a estar allá porque confesaron y creyeron en Jesús yo creo que nos vamos a, a, a sorprender algo tan simple y tan difícil a la vez obviamente sí, yo creo, pido perdón por mis pecados soy salvo, a la vez es muy difícil poder pedir perdón por esos pecados para ser salvo porque es una obra espiritual recuerden lo que dice Juan, dice que el espíritu es fácil porque se basa en creer pero para nosotros es no la palabra es que entendemos porque el espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ninguna persona que no sienta o que no se reconozca como pecadora va a poder ser salva. Porque si, ¿cuándo reconozco yo que estoy mal o que algo no funciona en mí? Claro, o sea, ahí recién yo me doy cuenta Ah no, sí, la verdad este, Yo estoy equivocado Pero hasta que no me di cuenta Pienso que estoy en lo correcto o no ¿Cuántas veces hemos pensado Nosotros estar en lo correcto Y estábamos totalmente equivocados? Bueno, así estamos como, como sociedad Estamos totalmente equivocados Nos estamos este, yendo totalmente A la condenación, a la perdición Pero no estamos dando el brazo a torcer como muchos de nosotros nos vamos a ver a en muchos temas. Bueno, así está diciendo el Señor que la salvación es para todos. ¿Sí? Para todos, para todos los grupos, para todas las personas. Y yo creo que nos vamos a sorprender. Eh, en Juan 4, cuando Jesús le dice a la samaritana, miren que la salvación proviene de los judíos. ¿Qué entendemos por eso? Claro, que vino, o sea, el Salvador del mundo vino del pueblo judío y vino a los suyos, dice este, los Juan, suyos vino, no exactamente, a los suyos vino, pero no los recibieron, más a todos los que le lo recibieron, a los que oh. creen en su nombre, dice Juan 1.12, claro. les dio potestad de ser hechos hijos de, hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo comienza a encajar todo, ¿eh? En, en Efesios 2.14 ahí habla el Señor, fíjense en Efesios 2.14 habla de la paz y de la paz con un énfasis interesante, mirá lo que dice Efesios 2.14 a ver, ahí lo leemos porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación ahí está, fíjate, dice él es nuestra paz hay una pared intermedia, hay una medianera, viste como en las casas que ponemos la medianera para los vecinos y decir, bueno, este es tu terreno, este es el mío, vos no, este, ingresas en el mío, yo no ingreso en el tuyo. Pero esa pared se derribó, esa medianera se derribó. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos dos casas diferentes, ahora somos la misma casa, ahora somos el mismo pueblo. Ya no somos dos razas diferentes, ya no somos este, dos creencias diferentes. Ahora somos hijas, hijos de Dios. ¡Tremendo es esto! Ya está, se derribó, se cortó esa división. Fíjate este, en los versículos 14 al 18, Mira todo lo que el Señor estuvo haciendo. Dice, te lo leo en la, en la Reina Valera, dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, otra vez haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada. Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Me encanta eso de que ya no son extranjeros ni desconocidos. Ya estamos todos miembros. ¿Eh? Bien decía Ingrid, no va a haber nacionalidades en el cielo. Ah no, yo soy, ¿Sabes dónde soy yo? De San Luis, la punta. ¿Eh? ahí soy yo ¿eh? bien, bien este, adentro ¿no? y el Señor va a decir, ay sí, hijito para vos hay un cielo aparte ¿Sí? para vos te preparo esta parcelita porque vos sos especial ¿Sí? me va a mandar con todo ¿eh? y porque va a ser hermoso estar allí y no va a haber división de y se va a hablar el, el idioma celestial yo ya no voy a tener problemas con el inglés. Es como ¿Sí? que Yo, yo creo que, cuando, que con toda la lengua de idiomas, como que cuando uno hablan su idioma, yo creo que de una u otra forma vamos a entender lo que ustedes es dice por los que no se toman. ¿no? Yo que, creo ¿no? que sí, no, no, es que vamos a tener este, este, un multilinguaje, ¿viste? Como cuando pones las la series en Netflix y elegís el lenguaje y elegís el. ¿eh? Yo creo que va a ser así el, el multilinguaje Tengo español y un chino lo entiendo. Claro, claro. Bueno, hay una función... ¿Vieron que hay una función ahora con los celulares que uno habla y, y, y es como que traduce automáticamente el idioma que uno quiere? Bueno, en, lo vamos a tener incorporado en un chip celestial que te, el Señor te va a poner y va a decir multilingüe. Chao, ya está. Sin problemas. Miren, acá hay una lista en el PDF de lo que el Señor hizo en, en estos versículos este, eh, que Dios sigue haciendo. De los dos pueblos, hizo uno solo. Derribó el muro de enemistad. Anuló la ley. Viste que había la ley estaba que no, que los, solamente el pueblo de Dios y que tenía que expulsar a los gentiles. Esa ley quedó anulada. Viste como hace el Congreso de la Nación ahora que quieren anular la ley de contratos de alquiler. Sí. Porque está para atrás esa ley, pobrecito los que están alquilando. Bueno, así el señor quitó ese decreto y dijo, no, listo, esa ley no va más. Creó una nueva humanidad, ya sin separaciones. Dio muerte a la enemistad. ¿Cuántos dicen, ay, esto me vendría tan bien a mi familia? ¿Sí? Cuando lo pensás, esas peleas, esas enemistades, esos problemas. Proclamó paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Reconcilió al judío y al gentil con Dios y terminó haciendo la paz ¿cuántos decimos Señor yo quiero esto? porque me encanta eh, en, en lo macro no me encanta en lo mundial me encanta en lo este, eh, en, en todo lo que está pasando en las naciones pero yo lo quiero para mí ¿cuántos dicen yo lo quiero para mí? yo quiero para mi familia Este, mira tu familia ¿y por qué no, no, no le decimos Señor si vos lo hiciste entre los judíos y los gentiles? lo podés hacer con nosotros lo podés hacer con, con, con conmigo que soy un poco terco y a veces demasiado terco este, cabezón cab un poco dura y, y con los que todavía necesitan ser sanados ¿cuántos necesitan reconciliarse? fíjense que vuelve de nuevo el mismo tema reconciliación la reconciliación ¿Sí? Fíjate entonces que cuando nosotros empezamos a entender todo esto, ya deja de ser solamente un tratado teológico. Porque cuando vos lo lees, no sé si te pasó, cuando vos lo lees a, a, este, a Efesios 2 y lees todo lo que pasó, es como que estás leyendo una lista de un supermercado, ¿viste? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, como que lo, lo lees en automático. Pero cuando empezás a desglosar lo que pasa, decimos, Señor, vos estuviste. Estuviste haciendo algo maravilloso, algo que lo puedo aprovechar yo, que lo puedo aprovechar mi familia, que lo pueden aprovechar mis este, seres queridos. El sacrificio de Cristo vino a reconciliar a todos con el Señor y también vino a reconciliar las pequeñas cosas. A veces decían, ah, pero el Señor no se va a meter en esto, esto es muy chiquito para Él. ¿Quién te dijo que es chiquito? Sí, y Él quiere reconciliarnos. Y él quiere hacer la paz. ¿Eh? Y si le preguntas a cualquier persona en, en la sociedad hoy, le preguntás si quiere paz, ¿qué te va a decir? ¿Dónde la consigo? Vendeme un poco. ¿Sí? Aunque sea fiame, porque no, no, estoy a un fin de mes, viste, no hay mucha plata. Pero la necesito ya. ¿Sí? Hay una, dice, la nueva humanidad, la nueva humanidad que están haciendo. La nueva humanidad es no los nuevos conceptos o, este, eh, viste, que eh, como te dice la sociedad hoy, deconstruite. Te dice, ay, deconstruiste porque ya cambiaron los tiempos. No, no, pará. Eso lo podemos discutir o no, pero no tiene nada que ver con lo que el Señor está diciendo. Se usó mucho el año pasado, sobre todo, de reinventarse. Ay, me reinventé. Claro, me, mentira, no me reinventé nada. Si estoy igual que siempre, nada más que. Agregué un par de palabras a mi vocabulario y ya está, y listo, porque después pienso exactamente lo mismo y hago exactamente lo mismo y no cambié nada. Pero en realidad lo que el Señor está diciendo, yo quiero algo profundo. ¿Sí? Y si nosotros miramos, ahí comienza a hablar un poco de arquitectura, viste que habla el Señor, de, este, o, o por lo menos Pablo acá, habla de la piedra angular, del de, eh, edificio bien coordinado. ¿Ustedes saben lo que era una piedra angular? ¿Eh? ¿Viste, que, ¿Viste que hay piedras que tienen como este eh, eh, paredes? Era como un, un triángulo, este, una piedra con, con ángulos, y se la ponía en el medio para sacar las diagonales, sí. para sacar las distancias. Esa era la piedra angular. ¿sí? Obviamente que los conocimientos de arquitectura antiguamente este, no estaban tan pulidos como los tenemos hoy. Entonces, ¿Se solían hacer las, los edificios? Entonces se sacaban de ahí, de, la, de esa piedra, ¿eh? esa era como la piedra fundamental, la piedra angular, de esa piedra se sacaban todas las distancias. Y se decía, bueno, a ver, vamos a sacar, y ahí daban, fíjense que las construcciones antiguas que están hasta el día de hoy, este, están bien, bien calculadas, porque lo, lo sacaban de esa manera. Y entonces Pablo dice, así como nosotros usamos para la construcción la piedra angular para saber, Cómo se traza el edificio, cómo se este, calcula las distancias, cómo se van poniendo. Es, es un, un arte el poner las piedras, ¿viste? como No, no existían los ladrillos, o existían, pero no eran tan, este, eh, tan efectivos como ahora, eran más de barro. Hoy ya están cocinados, hoy ya se hacen de otra manera. Pero las construcciones que permanecieron son las de piedra, y ¿viste que tienen que calcular este, el, el formato para que la otra encare? Bueno... Así el Señor está haciendo su edificio con vos y conmigo. No te va a gustar lo que te voy a decir, porque a mí tampoco me gusta, porque yo también estoy en esto, ¿eh? pero sos piedra. Soy piedra. Viste que acá piedra es como que ¿eh? duros, y algunos dicen, este, oh, qué piedra este, como diciendo, mm, este es medio complicado. Pero somos piedras ensamblados en el edificio del Señor piedras que vamos este, entrando dice Pablo ahí en el eh, eh, en el 19 dice ya no somos ni extraños ni extranjeros ya no somos extraños ¿Sí? me gusta eso me gusta este, eh, bueno aquellos que, que venimos de otras provincias como decía eh, un poco Gabriela eh, tuvimos que eh, encontrarnos aquí en San Luis encontramos gente muy buena encontramos gente que este, no, no estaba muy, muy conforme con personas que vienen de otros lados pero lo bueno es que acá en este momento ya no somos extraños ¿Sí? Yo, el otro día calculaba vine a San Luis en eh, marzo del 2016 ahora en marzo del 2022 se han cumplido 16 años ya de que estoy acá en San Luis ¿eh? este, provincia que amo tengo una hija que nació acá en San Luis en una puntana ¿eh? 2006 no, 2006 16 no, le calculé creo que correctamente ¿no? y, y este fíjate vos Dios nos ha dado muchísimas cosas acá y hoy yo no me siento un extranjero, hoy yo me siento, no digo que soy un puntano, pero este, soy, este, sí, soy adoptado como un sanluiseño. ¿sí? sí, y me siento con todos los derechos de un sanluiseño porque este, trabajo para San Luis, tengo una hija aquí en San Luis, tengo mi casa en San Luis, este, eh, y no sé si voy a terminar mis días en San Luis... Pero amo San Luis, porque es el lugar donde Dios me trajo. Y así nosotros comenzamos a ser un solo pueblo. Y ya no somos los gentiles ni los judíos, sino que somos el pueblo de Dios. Vos y yo somos el pueblo de Dios. Vamos a dejar acá y después vamos a continuar este, con... Eh, ¿Vieron ahí donde dice profundicemos nuestro entendimiento? Sí. ¿Sí? Ahí vamos a, a continuar la semana que viene porque ya se nos está cumpliendo la hora y no quiero tomar más tiempo, pero qué tremendo que es este, eh, el amor de Dios y cómo Él mismo nos comienza a sanar. Yo no sé si vos necesitás sanidad de Dios en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo emocional, pero yo sé que Dios está interesado en sanarnos, en reconciliarnos, en restaurarnos, en darnos identidad, ¿viste que se habla mucho de la identidad? Este, algunos hablan de la identidad de género otros hablan de la identidad este, eh, con respecto eh, a claro, en la época de, de, de la represión bueno, el Señor quiere que tu identidad esté totalmente segura en Cristo y que yo, vos, cada uno de nosotros nos consideremos lo que somos somos hijos con todos los derechos coherederos con Cristo así que esto es maravilloso, oramos Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que podemos ir a tu palabra y reafirmar que somos comprados por tu sangre, Señor. Que tenemos eh, cada derecho ya adquirido porque nos amaste, porque nos quisiste, porque nos adoptaste como tus hijos y nos diste la adopción plena, Señor. Nos adoptaste y nosotros somos totalmente eh, pausibles de, de tener todos los derechos de hijo, Señor. Así que gracias. Gracias porque ya no nos eh, consideramos ni extranjeros ni extraños. Ya somos, somos un solo pueblo, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que nos diste. Te pido por aquellos que están con algún tipo de dificultad de salud, por aquellos que están con problemas sentimentales, con problemas familiares, con problemas de, de índole espiritual, te pido, Señor, para que vos estés asistiendo, abrazando, amando, restaurando al que está mal, al que está caído, al que está con diferentes dolencias. Gracias, Jesús, porque vos sos el que nos seguís abrazando, nos seguís amando, nos seguís reconciliando contigo una y otra vez. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias a Dios el aire acondicionado ya no nos dio más calor. Qué bien, qué bien, está, está bonito, ¿sí? Y bueno, aparentemente vamos a tener un cambio de, de, de clima, así que bueno, gracias a los que nos estuvieron siguiendo por, por internet, a ustedes que han venido este, aquí en forma presencial, nos vemos el próximo martes a esta misma hora, ¿eh? bendiciones. Gracias.